vez más en un nuevo video en el que esta vez les traigo una aplicación que les ayudará mucho en a en los ojos eh, en esta ocasión es una aplicación que sirve más en la noche porque no sé hay muchas personas que les gusta estar con sus celulares en la noche y les daña poco a poco sus ojos así que hay que cuidar esos ojos eh, esta aplicación lo que, lo que hace es que pues tiene un filtro para que se baje un poco la, la, el brillo, el brillo normal del celular y se baje a un más mínimo. Y así ustedes pueden, uh, pueden este um, más que nada, des hacer descansar sus ojos porque la verdad sí se siente mucho la diferencia. Y sí se siente que descansa demasiado los ojos. Así que esta aplicación es muy buena, se las recomiendo, tiene una valoración de 4,3 en, en Google Play tienen más de 10 millones de descargas, es de salud y bienestar, eh, y, a, y es totalmente gratuita. Así que les dejo el enlace en la descripción de este video. Y mm, solamente me queda enseñarles la interfaz de la aplicación, que la verdad es muy sencilla y no creo que les complique nada. Así que esperamos un ratito a que se abra, que se tarda mucho mi celular, pero no importa, estoy grabando. Esperamos, esperamos. Mi celular de por sí es algo lento luego con la grabación. Bueno, aquí, esta es la interfaz principal. Es, esto es para encender y apagar el filtro. Y esta parte de aquí, que está en nivel de opacidad, es para poner el nivel de brillo. Que vamos a bajar para que nuestros ojos se vean. Bueno, se descansen más. Eh, yo lo pongo en el 70 porque porque se siente demasiada la diferencia. Y se siente mucho el. Eh, el, como ya les dije se siente muy muy bien que descansen los ojos así que el color de filtro es el, el, el, el filtro natural que es el que tiene amarillo marrón rojo negro la verdad no sé si con estos pues, se sienta mayor descanso pero yo les recomiendo como aquí dice recomendado el natural porque no sé <risas> acceso directo a la barra de estado o sea aquí tiene muchas muchas configuraciones que pueden que pueden ustedes editar y aquí este, Vamos a encender el, el filtro para que puedan ver Así que como pueden ver se le bajó el brillo Mi celular de por sí ya tiene el brillo alto Así que si lo bajamos hasta, hasta, hasta el tope este, Baja demasiado el brillo La verdad es que ayuda mucho los ojos Y con esta barra de aquí Lo pueden modificar el brillo, el brillo que quieren que baje Yo como les digo 70% está muy bien Descansa demasiado los ojos Así que eso es todo Um, es muy buena la aplicación La verdad le descansa mucho los ojos eh, Hasta hasta la próxima amigos No se olviden de ir al cine Bye bye Ah por cierto Pásense por el canal de mi amigo Que está muy bueno Que son juegos de Android Y, y son gameplays Así que se van a divertir mucho Hasta la próxima No se olviden de ir al cine Bye bye